Con las selecciones realmente se puede hacer maravillas, como es el tema del siguiente tutorial, donde convertiremos esta imagen en blanco y negro. De manera directa, siempre, y el consejo es la herramienta de selección rápida. ¿ok? Con clic y arrastrar puedes crear una selección O voy a poner control D, la otra forma es seleccionar sujeto. Vamos a esperar unos segundos hasta que esto se cargue. Te recuerdo que esta opción la tienes desde la versión 2017 aquí vamos a corregir algunas imperfecciones que tiene esta imagen estoy haciendo un zoom estoy presionando control y barra espaciadora para corregir estos problemas que tenemos aquí te recomiendo la herramienta de lazo poligonal a mí sinceramente me gusta utilizar primero eh, la herramienta de selección directa y luego lazo poligonal para restar selección vamos a presionar la tecla de alt clic para generar nuestro primer punto y ahora voy a hacer esto voy a irme por aquí aquí por aquí bueno por acá otra vez por el borde de la selección y ahora donde empiezo ahí voy a terminar con eso he restado la selección como este video es un poquito largo lo voy a adelantar y siempre voy a presionar la tecla de alt para restar selección ahora me voy a dirigir aquí a la parte derecha de la fotografía estoy presionando la, presionando la tecla de la barra espaciadora clic y arrastrar otra vez alt clic para generar estos, estos puntos donde estoy eh, restando selección algo muy importante que tiene esta herramienta es que si eh, cometo un error en la selección voy a presionar la tecla de delete o backspace para regresar sobre la misma ¿ok? y automáticamente pues estoy en este punto aquí y otra vez un clic acá y le hemos eh, quitado la selección una vez que está ahí nos vamos al panel de capas capa de ajuste y para crear el blanco y negro tenemos justamente esta capa de ajuste que se llama blanco y negro. La vamos a colocar ahí. Este es eh, el, el término adecuado dentro de Photoshop para crear el blanco y negro. Porque puedo tranquilamente trabajar sobre los canales. ¿okay? Dando el tono de gris o asentando las áreas que yo tengo que acentuar. En el panel de capas voy a cerciorarme que estoy de manera directa en la máscara de capa. ¿Por qué razón? Voy a hacer un pequeño zoom aquí sobre la cabeza de la señorita. Porque aquí, eh, esta parte tengo que borrarla. ¿Cómo se la borra? Presiona la tecla B en el teclado para activar la herramienta del pincel. Y con clic y arrastrar vamos a borrar esto que está aquí. Recuerda que este es un principio de máscara de capa. Si el color negro está por delante, puedes borrar dentro de la capa. Voy a hacer un pequeño zoom otra vez de nuevo. Si sale esa rejilla que está ahí, significa que tenemos un zoom bastante pronunciado. Así que voy a borrar, voy a borrar y voy a borrar voy a hacer un zoom hacia atrás para que lo puedas ver barra espaciadora aquí también tengo otro problemilla para corregir este problema es simplemente con eh, la herramienta del pincel o también la herramienta de lazo poligonal haciendo lo siguiente, mira vas a dar un clic alrededor del objeto mejor dicho por la parte justamente ahí de la imagen y vas a completar la selección si tienes el color negro por delante, vas a presionar este atajo de teclado Alt Delete para que borre sobre la máscara de capa. Quiero que, que te fijes muy bien, estás sobre la máscara de capa. Control D para deseleccionar, Control 0. Si tengo que corregir algún error más, pues bueno, lo tengo que seguir corrigiendo con este método que te acabo de enseñar. Espero verte pronto en el siguiente tutorial. Suscríbete a mi canal, activa la campanita y nos vemos. Cuídate mucho, chao.